¡Hey, hey! Yo solo espero que este video salga bien y que salga hoy ¿Cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Espero que estas fiestas las estén pasando genial Hoy es un video muy especial porque pues hemos llegado a los 117 suscriptores del canal ¡Yes! Y uh, no sé, se siente bonito ¿Saben? Se siente bonito, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirse Y les voy a contar por qué el título de la mayoría de mis videos siempre sale pues mis cinco personalidades y yo porque es algo confuso porque el canal se llama Nino Raúl pero ya les voy a contar en este video y eh, pues les voy a contar sobre las inteligencias múltiples y cómo estas inteligencias múltiples dieron forma a estas personalidades como tal y también les voy a dejar un link para que ustedes puedan conocer qué clase de inteligencias tienen así que quédense porque este tema va a estar muy muy interesante Nuestra historia comienza con Howard Garnett, que fue un psicólogo estadounidense que junto con su equipo de investigación descubrieron que existen múltiples inteligencias en todos los humanos. Un ejemplo que se puede observar justamente de esta primera idea y de esta primera hipótesis es por ejemplo que existen personas que son muy buenas con sus calificaciones en el colegio pero son muy malas al relacionarse con otras personas en el exterior. De ahí es que nace la necesidad de poder investigar si existen algunas otros existen algunos otros factores u otras inteligencias que estén implícitas en todos los humanos y que se desarrollen algunas más que otras. Garner y sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no tiene una mayor inteligencia que Lionel Messi, por ejemplo, solo que sus inteligencias son completamente distintas y obviamente están aplicadas a distintas áreas. Garner comenzó su estudio con niños con dificultades cognitivas. perdieron cierta habilidad que por que normalmente tendría una persona, pero que desarrollaron grandes habilidades en otras áreas. Por ejemplo, algunos con dificultad motora o dificultad del habla, que podrían ser grandes pintores o grandes músicos. Y de ahí comienza a estudiar eh, cómo es que se desarrollan estas inteligencias. En este primer caso sería como estas habilidades eh, dentro de estos niños con esta discapacidad cognitiva. Y a través de todo su estudio, a través de distintas ramas de la ciencia, él logró recopilar. Ocho factores que son determinantes para decir si una habilidad es una inteligencia completamente independiente o no lo es. Número uno es el potencial de aislamiento por daño cerebral. Lo que nos dice esta primera parte, eh, tenemos ocho distintos tipos de cerebro o ocho cerebritos dentro de nuestro grande cerebro. Entonces, por ejemplo, si uno de ellos se daña, los otros van a seguir funcionando. Por ejemplo, en el caso de estos niños... Eh, que perdían la capacidad de poder expresarse, de poder hablar, perdían ese, cer ese cerebro, digamos, que manejaba la parte lingüística, pero aún así podía tener grandes habilidades en el baloncesto, o pintar en la música, el arte, etc. Número dos es la existencia de prodigios e individuos excepcionales. Alrededor de todo el mundo hay prodigios musicales, hay deportistas, bailarines, eh, la número 3 es una operación identificable o un conjunto de operaciones identificables. Aquí yo me tardé mucho en comprender esto, pero aquí tengo un ejemplo. Hay ciertas sensaciones o reacciones o a ciertos estímulos que se producen cuando estamos haciendo un uso de una inteligencia. ¿sí? Por ejemplo, en la música, una persona presenta sensibilidad a la melodía, al ritmo, al timbre, saben entonces todas las personas tienen ese tipo de inteligencias, la musical todas las tienen. Entonces cuando escuchas una música tienes cierta sensación, o sea se produce esta operación identificable O oh, es este ritmo o oh, es esta canción, ¿sabes? O sea lo recuerdas, es porque es parte de esa inteligencia. Entonces cada una de las inteligencias que vamos a ver más adelante pues tienen igual este tipo de operación o operaciones que pues te permite tener estímulos, digamos, como por ejemplo reflejos cuando se trata de deportes o de bailar, entonces tienes reflejos eh, voluntarios que, o involuntarios que tú eh, ya tienes digamos, por la práctica o porque tienes esa inteligencia, digamos. cuando lanzar un balón, cuando patear un balón, cuando tienes que hacer un gangete o memorizar tu, tu coreografía, etc. Eh, o otras operaciones como pensar, como analizar, como ordenar las ideas en tu cabeza. Con esto. Entonces, para que algo se llame inteligencia, tiene que tener este tipo de operaciones identiféricas. Estos estímulos identificables. Lo número 4 es una historia distintiva de desarrollo junto con un conjunto definible de estados finales de desempeño. Entonces, ¿cómo se desarrolla una habilidad a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo logra ser un deportista de élite? ¿Cómo te conviertes en un escritor de élite? ¿Cómo te conviertes en un fotógrafo de élite? Digamos? ¿En dónde inicia? ¿Dónde acaba? ¿Y cómo es ese desarrollo esa, de esa habilidad, de esa inteligencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuál es su límite? O sea, ¿cuál, cuál es el límite final para decir que has desarrollado completamente una inteligencia como tal? Entonces, todo ese proceso se tiene que analizar. Esa es la número cuatro. La número cinco es una evolución histórica. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado la música eh, durante todo el tiempo? Digamos, desde los antiguos clásicos hasta lo que tenemos ahora. ¿Cómo ha desarrollado la literatura? Antes solamente eran jeroglíficos, antes solamente eran símbolos y ahora tenemos las letras, tenemos distintos idiomas eh, y cómo se ha desarrollado todo esto. Sí, tiene que tener una evolución histórica. El otro es un soporte desde tareas experimentales psicológicas, que esto ya es una investigación científica que respalda este tipo de inteligencia y qué habilidades se relacionan unas con otras. El número 7 son soportes desde descubrimientos psicométricos, y la psicometría es una disciplina que se encarga de conjuntos de métodos, técnicas y teorías implicadas en medir, cuantificar las variables psicológicas del psiquismo humano. Entonces esto es como una evaluación más eh, numérica, ¿no? O sea, más como cómo podemos medir si algo es cierto o no, cómo podemos medir este tipo de inteligencia, cómo podemos decir que esta inteligencia sí es una inteligencia o no, y bueno... Eh, son eh, estudios que se tienen que, que seguir Y son estudios que se han seguido para determinar estos ocho tipos de inteligencias Que vamos a ver más adelante Y lo último es la susceptibilidad de codificación dentro de un sistema de símbolos eh, que Es muy interesante porque todas las inteligencias tienen un tipo de símbolo un, Una simbología, una codificación, tienen algo que las representa En matemática tenemos muchos símbolos Tenemos el más, menos, el igual, que son como las matemáticas simples pero igual hay otros tipos de símbolos, paréntesis, corchetes, etc. Dentro de la literatura misma, digamos, o sea, la literatura misma es un código. O sea, las letras, el punto y coma, todo eso es un código. Uh, es un código dentro de, de, de esta inteligencia misma. Entonces, Howard Gardner agrupó ocho tipos de inteligencias. Sumando a esto, pues les voy a explicar un poquito más acerca de mis personalidades y todo esto, viendo todo este canal, digamos. Resulta que la personalidad es un conjunto de tres factores, que son los siguientes, carácter, temperamento e inteligencia. Y es justamente ahí en donde van implicadas estos ocho tipos de inteligencias. Entonces, cada personalidad puede incluir un tipo de inteligencia más predominante que otro. Eh, y pues así formamos los distintos, los distintos tipos de personalidades como tal. No vamos a hablar del carácter o del temperamento ahora, eh, simplemente como eh, qué inteligencia está implicada en cada uno de mis personalidades. Ah, aquí llega el poeta con corazón abierto para todos ustedes. Mister S, aquí vamos a hablar sobre la inteligencia lingüística. Esta es la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar, e incluso en la gestualidad de las mismas. Esa inteligencia tiene un área específica en el cerebro eh, que se llama la, el área de Broca, que es, que es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Por eso la mayoría de los profesionales o las personas que más sobresale este tipo de inteligencia siempre son políticos, escritores, poetas, periodistas, actores. De mi parte, mi S. ha nacido en la secundaria cuando tuve más apego por la literatura como tal y nació este apego la literatura por un libro llamado Corazón de Vidrio. A partir de ahí y en adelante realmente me interesaban bastantes las formas literarias, las maneras de expresarme y aunque de hecho era bastante tímido, sí cuando me lo proponía podía dar buenos discursos, pero sí o sí tenía que prepararme bastante. Todas las personas tienen inteligencia musical, nacen con eso, distintas culturas pueden expresar su música de muchas maneras y es por eso que tenemos diversos ritmos, diversos géneros alrededor del mundo. Esa inteligencia normalmente está ubicada en el hemisferio derecho, aunque no está localizada con eh, pues, tanta claridad, ¿saben? Eh, y básicamente todo lo que tenga que ver con música está relacionado con ese tipo de inteligencia. La capacidad, por ejemplo, de reconocer una música es parte de tu inteligencia musical. La capacidad de recordar la letra de una canción la melodía, el timbre, eh, igual son parte de la inteligencia. Tú puedes reconocer una música al instante, cualquiera sea, ya tienes esa inteligencia musical. Ahora, si la quieres desarrollar más, pues necesitas practicar más, al igual que todas las inteligencias que se vienen acá. En ese aspecto, Tim, o sea, yo, pues, soy el, el, el encargado de, de la música. <ríe> inteligencia lógico-matemática, que es donde predomino yo, Gasper. Eh, en la personalidad como tal, pues soy muy tímido, siempre ando desarreglado. Me gusta mucho la ciencia como tal. Este tipo de inteligencia se define como la capacidad de razonamiento lógico y la resolución de los problemas matemáticos. Todo tiene matemática, absolutamente todas las cosas que vemos alrededor tienen matemáticas. Entonces la resolución de esos problemas implicaría que tienes esta inteligencia lógico-matemática muy avanzada o en cierto grado. Eh, la mayoría de las personas son científicos, economistas, académicos, ingenieros, eh, son los que siempre destacan en, en este área. Y también incluso los ajedrecistas pueden entrar en esta categoría por la parte lógica, porque ellos necesitan tener un pensamiento lógico, qué tipo de piezas tienen que mover, qué movimiento van a realizar y cómo pueden defenderse de su oponente. Yo soy el más altanero y ególatra de todos. La apariencia lo es todo para mí y es por eso que mi inteligencia se basa en la espacial. La inteligencia espacial es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas y de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus relaciones. Todo esto... Está implícito dentro de nuestro cerebro la mayoría de las veces en el derecho, en las personas diestras, y viceversa. Eh, en esta inteligencia pues destacan también los ajedrecistas, pues tienen que tener un pensamiento espacial. Los profesionales de artes visuales, pintores, diseñadores, escultores, porque pueden apreciar la línea, el punto, la forma, cómo pueden delimitar el arte dentro de sus obras. Otro de ellos, y aunque no me los crean, también están los taxistas. Pues de ellos depende la manera de ubicarse en el espacio como tal. Hacia dónde se tienen que dirigir, cuál calle tomar y cuál calle es la mejor opción, cuál dirección es la mejor opción para llegar más rápido. Las personas que destacan este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que se les permiten idear imágenes en el cerebro. Por ejemplo, si yo te digo, un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, puedes imaginar al elefante, al dibujo, un dibujo de un elefante, una imagen de un elefante en tu cerebro. Felicidades, tienes una gran inteligencia espacial. Aquí viene otra de mis inteligencias favoritas, que es la, que es la inteligencia corporal y sinestésica. Esta es una de las habilidades más utilizadas, igual una de las más fuertes eh, alrededor del mundo, porque implica bastante deporte. Pero no solamente eso, sino es la habilidad corporal y motriz que se requiere para manejar a voluntad nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, dentro de esta inteligencia no solamente habrán deportistas, sino que también habrán personas que, por ejemplo, hagan teatro o que sean danzarines, que bailen, etc. El movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto, es decir, este hemisferio izquierdo va a controlar todos los movimientos que yo hago con el derecho y el hemisferio derecho controla todas las habilidades que yo tengo, las cosas que yo hago con la mano izquierda. Todo eso es muy hermoso, ¿saben? O sea, la parte de poder controlar tu cuerpo a voluntad para realizar maniobras excepcionales es algo genial. En este caso Monche es el indicado para eso, porque no solamente me gusta la aventura, sino que también me gustan mucho los deportes y me gusta bastante el baloncesto. Por eso que en estos últimos días, de hecho, he estado en un campeonato, ganamos, yeah. um, y pues he estado yendo a entrenar. Entonces, eh, ha sido una de mis prioridades. Realmente es como muy complicado fusionar todo esto, pero la parte del deporte sí me ha ayudado bastante, porque me ayuda, porque primero me ayuda a mi salud y lo segundo es porque me encanta hacerlo, puedo desarrollar habilidades. Y cada vez que estoy ahí, cada vez que estoy entrenando y aprendo algo nuevo, es... Siempre me digas como, oh, tu cerebro está trabajando en nuevas habilidades, en nuevas coordinaciones, estás aprendiendo a manejar tus manos, así, y estás desarrollando tu inteligencia corporal, lo cual es algo genial, lo cual es algo hermoso. Y, y otra inteligencia que igual está implícita dentro de Monche es la inteligencia naturalista. Según Garner, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno como por ejemplo especies, animales, vegetaciones o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Y como yo soy un aventurero que viaja mucho, pues me permito como eh, detectar y diferenciar esto. Esta inteligencia naturalista pues como la, la localización que uno puede tener dentro de una situación, dentro de un territorio desconocido, entonces la capacidad de poder es decir, ah, me vine por aquí, pues no me pierdo fácilmente, ¿saben? Entonces, con eso, con los animales, con los vegetales, igual, está muy implícito dentro de los biólogos esta parte naturalista. Y ¿sí? la inteligencia naturalista como tal. Y bueno, llegamos a las últimas dos inteligencias que implican relacionarse con las personas. La primera inteligencia que es la intrapersonal, se refiere a aquella inteligencia que nos faculta a comprender y controlar el ámbito el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de emociones y el foco atendacional. Los lóbulos frontales son normalmente los que se encargan de este tipo de inteligencia. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Es realmente importante conocerte a ti mismo y reflexionar y moldear tus sentimientos y emociones es algo muy inteligente. De hecho, y las personas que lo pueden hacer son realmente increíble En este caso, esta inteligencia está implícita en BIM. La segunda es Gasper y la tercera es Mister S. Los tres saben y entienden sus emociones. Pueden acceder a ellos de una manera muy fácil. Saben como para cambiarlo o no. Y la octava y no menos importante es la interpersonal que nos faculta para poder advertir cosas con las otras personas. Esta inteligencia me permite interpretar palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Esta inteligencia evalúa la capacidad para eh, relacionarse y empa empatizar con otras personas. En este caso, por ejemplo, eh, Mr. S, Príncipe y Moncho son los que más sobresalen en esta inteligencia interpersonal. Y como ya les decía, Garner igual afirma que todas las personas tienen estos tipos de de inteligencia, los ocho todos los tienen sin excepción, aunque algunas veces una es más importante que otra, o una se ha desarrollado más que otras, pero aún así tienen que respetar las inteligencias de las demás personas. Todos hacemos con los ocho tipos de inteligencias, pero no todos desarrollan la misma inteligencia, es por eso que tenemos que ser muy pacientes, al menos con los niños que están desarrollando estos tipos de inteligencias, que no los encasillen netamente de ser el mejor estudiante del, eh, del colegio, porque simplemente es un tipo de inteligencia que... Otro consejo más aquí, no debemos crear arrogancia, eso es muy importante, no ser arrogantes por tener un tipo de inteligencia que eh, otra persona no lo tiene y no crear esta brecha. Lo recalco nuevamente, tenemos que aprender a respetar y empatizar y ser más empáticos con el uso de nuestras inteligencias y alentarnos los unos a los otros a alcanzar nuestro mayor potencial en la inteligencia en la cual sobresalimos y estar orgullosos de ese tipo de inteligencia que esa persona esté desarrollando como tal. Creo que realmente esto nos ayudaría bastante a ser mejores personas y nos ayudaría bastante eh, a cambiar nuestro pensamiento crítico. De hecho, creo que el sistema educativo debería cambiar en torno y en este enfoque de desarrollar las distintas inteligencias que tienen eh, y que deberían tener los estudiantes, ¿saben? Eh, las matemáticas están bien, el lenguaje está bien, o sea, todo es increíble, pero necesitamos buscar un enfoque en el cual los chicos se puedan desarrollar en otras áreas que no sean solamente ellas. Yo les animo a que puedan aprender un poquito más sobre estas inteligencias, cómo desarrollarlas. Les voy a dejar algunos links para que puedan leer una nota y pues obviamente toda la bibliografía de donde saqué toda esta información. Y igual les voy a dejar los links para que puedan tomar sus test de cuánta inteligencia tienen en cada una de ellas. Yo aquí les voy a dejar el screenshot de mi inteligencia, lo que yo saqué. Ah, y pues nada. Recuerden mucho, por favor, eh, empatizar con esto de inteligencias y que puedan desarrollar eh, la mayor inteligencia posible en ustedes mismos en sus familias y que no desprecien a nadie por no tener una misma inteligencia que ustedes porque se pueden utilizar de muchas maneras para desenvolverse no solamente en el mundo laboral sino también en el mundo real que creo que es donde más importa y pues nada, eso los, los, estas inteligencias son realmente geniales, algo, es algo muy bonito, muy hermoso Espero que hayan disfrutado este video, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, eh, que se los voy a dejar por aquí. Y nos vemos un próximo año, al año, en un próximo video, adiós.